Familia Niners, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Ya saben, como todos los lunes, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, y un gustazo saber que andan por aquí. Estamos ya a nada, ahora sí a nada. Prácticamente a dos pasitos de, de volver a ver a los Niners en el campo. ¿no? Este 5 eh, ya empieza la pretemporada, ¿no? el juegazo, o no juegazo, pero el primer juego ya de pretemporada oficial en el Salón de la Fama. Van a ser los vaqueros contra los acereros. Después, el 8 de agosto, ya vamos a poder ver a nuestros Niners contra los jefes de Kansas City. Lo cual, pues, eh, son, son juegos interesantes. A muchos no les gusta la pretemporada. No, a muchos se les hace muy aburrida. Yo soy uno de los que sí disfruto mucho los juegos de pretemporada. Porque me gusta ver a, a la gente nueva, me gusta ver a los novatos. Me gusta ver el, el nuevo talento, a ver qué trae y, y qué podemos ver, ¿no? Pero bueno, eh... Podemos empezar a ver ya cosas, ya empezaron los training camps, ¿no? Como ya se los habíamos eh, comunicado desde hace ya algunos días. Ya empezaron los training camps y, y empieza a ver ya eh, cosas ahí interesantes, ¿no? Eh, una, de las, una de las más notables es que, por ejemplo, Nick Bosa está haciendo, está trabajando, pero como con drills individuales, la verdad es que Bosa no está haciendo mucho, no está entrenando a full y eh, se le ha visto más delgado. Eh, se, ha, se ha visto como que está más, más flacón Supongo yo que por todo este proceso de la rehabilitación Ha perdido un poco de masa muscular Pero eh, pues Shanahan y compañía confían en que Estará listo para cuando empiecen ya los fregadazos que ya este martes eh, Ya van a empezar con eh, equipados, ¿no? Ya entrenar, digamos que al 100 Hasta ahorita pues no ha pasado nada eh, Afortunadamente ya de lesiones Que ya saben que estas cosas pasan Y... Bueno, eso nos quedamos antes de que se cancelara todo y ahorita han estado bastante bien, no ha habido ninguna mala noticia. Y eso es eh, muchísimo muy bueno y la verdad es que espero que sigan por ahí. Eh, se firmó a, a, a este Jordan Matthews, no ya saben, este receptor de estos este, boomerangs de San Francisco que llegan, se van, llegan, se van. Y regresó y regresó ahora como ala cerrada. Supongo yo que va a intentar hacer, o, o, o Shanahan va a intentar que que emule lo que hacía Jordan Reed o lo que intentó hacer Jordan Reed o lo que estaba intentando hacer eh, o, o, o el proyecto se, que se tenía el año pasado o que estuvieran en el campo George Kittle y Jordan Reed. En, entonces yo creo que en esta ocasión va a buscar eh, alinear más a, a Kittle con Jordan Matthews. Como la cerrada, Matthews, es, es bueno su posición ha sido de receptor durante su carrera en la NFL, pero si lo ven, eh, creo que físico-atléticamente se parece mucho a Jordan Reed y podría hacer las funciones creo que la función de, de, de matthew si es que sí lo decide utilizar primero que llegue al corte, no final y si es que lo decide utilizar eh, Shanahan pues podría hacer este, este tipo de receptor a la cerrada híbrido que podría eh, de repente confundir a las defensas entre eh, que no sepan si se va a alinear como a la cerrada o se va a alinear como receptor porque pues puede jugar de las dos no, ya estarán adivinando que si es personal 12, si es personal 22, etcétera, etcétera. Entonces creo que Reed podría darle esta dimensionalidad a la, a la, a la ofensiva para intentar eh, meter en aprietos a las defensas rivales. Eh, Ford eh, no ha estado entrenando, está entrenando, pero tampoco está entrenando al 100. No se están cuidando eh, de lesiones que ya sabemos que traen. Jabón Kinlow tampoco ha estado entrenando full. Eh, no por, una, por un procedimiento que tuvo ahí en la rodilla la semana pasada eh, entonces también King Love no ha estado digamos que los tres pases rushers más importantes de San Francisco no han estado entrenando al menos en primer equipo de hecho no han estado entrenando en esas prácticas de 7 contra 7 o de 11 contra 11 y los corebacks pues han tenido bastante tiempo para tomar sus decisiones para lanzar sus pases y para intentar hacerle daño a, a la defensiva ¿no? eh, en el lado de los corredores, el, el que ha tenido la mayor las mayores eh, o el mayor número de repeticiones con el primer equipo ha sido Trey Sermon, eh, lo cual este, pues no sé qué esté pasando con Mozart. Por ahí declaro que, que él no está viejo, que él apenas está empezando. Supongo que todavía también lo están cuidando un poco por el tema de sus lesiones del, del año pasado, ¿no? Y pues que sabemos que es muy propenso a lesionarse el señor Raheem Monster. Entonces, Trey Sermon ha sido el que ha tenido más repeticiones en el primer equipo. Y eh, eh, este, ¿cómo se llama? Gallam, eh, que viene de los Gigantes, también ha estado ahí como, como en segundo equipo. Eh, también han estado dando unas repeticiones a, a, a Michael Hasty y a este Mitchell, ¿no? Eh, por ahí se están, son los que se están turnando, pero quien está jugando ahorita básicamente en el primer equipo como corredor ha sido Trey Sermon, que me parece que se podría estar ganando un lugar y podría estarle peleando el primer spot a, a Monster, eh, dependiendo cómo se vaya moviendo la temporada y dependiendo cuán, cuál sea el rendimiento del señor Raheem Monster. Eh, de los receptores se han hablado cosas buenas, sobre todo de Brandon Ayuk, ¿no? parece que Brandon Ayuk está, está haciendo las cosas muy bien, pero si sí se habla de que se le ha estado exigiendo más que a todos, o se le ha estado sobrecargando el trabajo, ha estado haciendo repeticiones con el primero, con el segundo y con el tercer equipo. Entonces eh, se le está cargando mucho la mano al señor Ayuk. Esperemos que esto no salga contraproducente, no se nos vaya a lesionar antes de que empiece la temporada. ¿no? Divo Samuel ha tenido participación pero no tanta como ellos, sin embargo lo ha hecho bastante bien, por ahí ya tuvo una anotación ha tenido algunas eh, algún tipo de, de, de química con Trey Lance entonces tipo Samuel va bien y también de que eh, se está hablando muy bien inclusive Shanahan les eh, pues pareciera asomar que, que como ya les había yo mencionado podría ser nuestro receptor número tres es Mohamed Sanu ¿no? que, que, que lo está haciendo bien eh, les, eh, que Está, se está hablando de que es el... O estaba yo viendo algunos... Estaba yo algunas eh, jugadas, algunas repeticiones de, estos, de esos training camps. Y además estaba yo leyendo por ahí en, en, en algunas páginas de, de Insiders, de los Niners, que están ahí viendo los training camps. Que está muy contento Shanahan, sobre todo por cómo atrapa los pases a NU. Es el que tiene la mejor técnica, es el que mete mejor las manos. No deja caer pases. Y, y ataca el balón en lugar de estarlo esperando. Lo cual eh, no lo hace al parecer ni Ayuk ni Samuel, al menos no lo han estado mostrando. Y también se habla de que tanto Ayuk como, como, como Samuel están muy contentos de que haya regresado Sanud. Inclusive dicen que ellos se molestaron mucho el año pasado cuando lo dejaron ir. Pero eh, Shanahan está muy confiado en que Sanud lo puede hacer eh, como lo hizo en Atlanta. Más que como lo hizo en Inglaterra o en, en Los Leones, ¿no? parece que viene de regreso Sanu que viene al 100 están hablando cosas muy buenas de él y podría ser que tenga el spot número 3 debido también a que también por ahí ya he estado viendo algunas repeticiones de Jalen Hurt. que eh, pues está, está, está ya sin, se, se le ve movilidad ya se le ve pues digamos que bien ¿no? no se le ve ya lesionado, ya está practicando pero también in, eh, ejercicios individuales no está participando en prácticas conjuntas y se le sigue cuidando por las lesiones, ¿no? Lo cual, pues creo que nos habla de que tal vez esta pretemporada será su, su, su oportunidad final para ver si puede lograr el roster o ya no. Porque Sanú lo está haciendo bastante bien. Eh, y pues bueno, George Hill también ahí con participaciones más o menos cuidándose. Eh, Roswell ya ha tenido también un poco más de, de, de, de, de jugadas. En la línea ofensiva, pues... Todos bien, eh, a quien ha estado teniendo las eh, repeticiones eh, en el primer equipo ha sido Daniel Bronskill en, en, en el guardia derecho no, sobre Aaron Banks y Shanahan habla de que Banks estará una vez que muestre que tiene el talento suficiente. Al parecer hasta el momento Aaron Banks todavía no le llena la pupila a, a Shanahan entonces ahí podríamos estar viendo de inicio a Daniel Bronskill en el guardia derecho. Supongo que lo de Banks... Tomará un poco más de tiempo para desarrollarlo, al menos en el inicio de la temporada. Eso en la ofensiva. En la defensiva ya les decía yo que Kinlo, Bosa y Ford no han estado entrenando, no han estado en las prácticas conjuntas. Entonces, esto ...pues les, les facilita la vida a ya y a, y, a, y a Lance. No, este. Berrett lo ha estado haciendo bastante bien. Nada no, más en alguna jugada creo lo quemó bastante bien. No sé si fue Ayuk o Samuel. Y, ...y por ahí Beret dijo que había sentido muy pesadas sus piernas... ...espero que nada más haya sido esa jugada... ...y que no empiece a pegarle la edad... ...pero Beret se, se ha visto bien... ...Manuel Mosley pues, fue puesto en la, en la lista de, de COVID... ...y por esta razón ha estado tomando el spot ahí... ...de, de, de la esquina izquierda, la queda de Sherman... Eh, ...Tim Harris, ¿no? Este que llegó hace me parece que dos años... ...y Shanahan está hablando cosas buenas de este chico... ...vamos a ver si es quien, quien cubre el hueco... En lo que Mosley regresa de lo del COVID Porque yo insisto, creo que Mos, es Mosley Va a ser el, el cornerback eh, Del lado izquierdo titular Empezando la temporada Por ahí se habla de algunos que no se quieren vacunar Creo, no, porque ese es otro tema también Pero bueno, ahorita lo, a ver si me acuerdo Y lo acabamos de tocar, antes de que pierda Yolilo. porque Pues bueno, eh, digamos que los temas Más interesantes en este En, esta, en estas prácticas pues ha sido Y, y creo que a lo que a muchos eh, Les interesa es lo que ha estado haciendo tanto Jimmy Garoppolo como, como Trey Lance. Y se habla de que cuando empezaron los training camps a Garoppolo se le vio... Como que arrancó lentón, pero después se soltó. Se le vio más agresivo. Se le vio poner buenos pases, ¿no? Ese se le veía más suelto y tomando mejores decisiones. Algo que... La movilidad sigue siendo un problema para Garoppolo pero... Se le empezó a ver muy bien en, en, en las prácticas. Cosa que a Trey Lance le costó más trabajo arrancar, ¿no? Este... Se habla de mucha imprecisión en sus pases, ¿no? Por ahí algún pase que le tiró a Juk y pues ya se lo puso afuera del campo, algunos atrasados, como que pases que tendrían que ser como ya de, de rutina. Le está faltando esta, esta, esta finura al señor Trey Lance. Pero después se habla de que Garo Polo ya en las últimas prácticas, en la última práctica, estuvo San Francisco eh, eh, a pesar de poner, empezar poniendo buenos pases. Después pues, eh, cometió un error garrafal, puso ahí un pase, eh, quería poner un pase corto, nunca vio a Fred Warner y ya sabemos que Fred Warner, pues bueno, es, es, es un monstruo, entonces pues, me lo chamaqueó al señor Garopolo y, y se llevó un pick six, a partir de ahí, pues le pasó lo que le pasa a Garopolo siempre que se equivoca, se empezó a bloquear y empezó a cometer errores, le interceptaron otra, eh, por ahí de rebote y luego eh, haces, haces al Sahir le perdonó otra entre las manos, y, y Garoppolo se fue, digamos que eh, de, de más a menos en las últimas prácticas, parece que Garoppolo cuando empieza a cometer errores empieza a perder la confianza, inclusive en entrenamientos si es algo que se tiene que checar, pero Lance tampoco es que lo haya hecho muy bien, puso por ahí algunos pases buenos a, a Divo Samuel pero después eh, esta, esta falta de, de pues yo creo que de experiencia ¿no? De, de, hablan ahí de que si sí, le está faltando como más eh, paciencia en el bolsillo Y más y mejores lecturas En ese aspecto lo está haciendo mejor garópolo Pero Lance empezó a hacer daño con sus piernas Y fue donde sacó mejores dividendos ¿no? En estas jugadas de RPO Y en jugadas diseñadas que hizo Shanahan para él Con las piernas eh, eh, Le hizo bastante daño a la defensiva de los Niners Y ese creo que es el punto eh, importante O es pues, para lo que trajo Shanahan acá Para tratar de volver Con un sistema más sencillo no, con jugadas diseñadas más sencillas pero más imparables ¿no? lo que está haciendo San Francisco con Lance o lo que pretende hacer San Francisco con Trey Lance es, es tal vez simplificar un poco el sistema pero dentro de esta simpleza volverlo mucho más imposible de detener con las piernas de Trey Lance ese es, es el volado, es la moneda que está aventando al aire Shanahan con Lance y Garopolo entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Yo sí sigo creyendo que Garoppolo va a ser quien va a iniciar en la semana 1 con los Niners. Eh, y pues bueno, de aquí se deriva pues el hype de esta semana, ¿no? Para acabarle de agregar a todo el hype que se ha tirado durante todo el offseason, sobre todo en el tema Garoppolo, ¿no? Que primero se dijo que Garoppolo lo iban a cortar, que a Garoppolo lo iban a cambiar por Rogers, por Ryan, por Stafford. No, que agarró por Oregon a, a, a, inclusive a cambiar en el draft para, para obtener a, a Rodgers o a algunas rondas más altas eh, y la verdad es que pues, nunca, nunca pasó nada de esto ¿no? Shanahan creo que tiene muy claro que el proceso y el proyecto que él quiere hacer es este de tener un coreback confiable un coreback que ya conoce el sistema que lo puede ayudar a ganar, insisto, la palabra clave es ayudar a ganar a los 49 y es así como lo hizo Garopolo en el 19. En el 20, pues las lesiones ya saben que lo vuelven uno de los peores corebacks rentables en la NFL. Con, cuando está fuera del campo, pues no sirve de nada. Pero cuando está dentro y está sano, creo que sí puede ayudar al equipo a ganar con todas las variantes y armas que tiene. Este año sí creo que, si no son las lesiones, no tiene ningún pretexto Garopolo para brillar Y creo que así lo ve Shanahan. Shanahan se va... A, ya Shanahan ya tiene clara su, su, su filosofía ¿no? y su idea de lo que va a hacer este año. Es, es Garoppolo va de titular. Lance tendrá que seguir aprendiendo, tendrá que seguirse puliendo para cuando tenga que tomar las riendas de la ofensiva. Y así lo han estado demostrando estos practice squads. Y dentro de este hype, pues bueno, a raíz de la lesión del señor Carson Wentz con los Colts, ¿no? que le apostaban total y completamente a a Carson Wentz para esta temporada, pues bueno, les llegó y ya se les lesionó y parece que va a quedar fuera toda la temporada, lo cual les cambia abruptamente y completamente el plan a los Colts, a al menos ofensivamente hablando, porque pues Felipe Ríos o Philip Rivers se retiró, trajeron a Wentz, Wentz se lesiona y ¡pum! ¿no? Explotó la bomba de especulaciones y otra vez se salió el ventaneando Niner por todas las redes sociales de que ya estaba el trade, ¿no? Y que ya está cantado, que garópolo se iba a ir a los calls por dos rondas. <ríe> Además de segunda ronda, ¿no? Eh, yo no sé, miren. Entiendo que el hype, entiendo que también pues, el off hay que hay que entrarle, ¿no? Para, para dar, echar, echarle carnita. Porque de repente puede ser muy lento y muy, muy tedioso el offseason. Pero sí, esta, esta, este tipo de especulaciones ya rayan en lo, en, lo, en lo ridículo. Porque... Y no me refiero a que no... Yo entiendo que hay muchos que quieren que se vaya a Garopolo. Pero el plan de Shanahan no es ese. Imagínense ustedes ya 15 días de empezar la temporada. Eh, y vas a cambiar a tu coreback titular al que ya tienes prospectado. Porque aparte las declaraciones de Shanahan han sido bien claras. no Y la más reciente... Lo dejó clarísimo, él dijo Yash. Garoppolo es el coreback número uno. Eh, eso es indiscutible y el dos será Lance. A estas alturas y por una urgencia de Colts, él no va a hacer algo así. O sea, Shanahan no se va a poner a hacer trades en este momento, ni Lynch, ni Marat, ni compañía, a cambiar a tu coreback número uno eh, por, por rondas del draft. O sea, por un futuro, Shanahan quiere ganar ya. Quiere ganar este año, por eso se trajo Alex Mac. Por eso eh, retuvieron al perímetro un año más. Por eso le dieron los contratos que le soltaron a, a Trent Williams y a Fred Warner. Shanahan ya quiere este año llegar lejos. No sé Super Bowl. Yo creo que el equipo está para Super Bowl. Ojalá ganarlo. Pero si Shanahan no quiere repetir el fracaso del año pasado y quiere llegar lejos. Y si dejara a Garoppolo por, por rondas del draft, entonces está hablando de que este año le jugaría a apostarle a, a, a Lance. A ver qué puede hacer, pero por lo que se ve Lance todavía le falta un rato de aprender, que es lo que también ya hemos hablado. No Lance era el más verde desde que llegó aquí a, a San Francisco y va a necesitar mucho trabajo para empezar a entender de qué se trata jugar a este nivel. Entonces, pues bueno, definitivamente es, es, esa noticia no tiene pies, ni cabeza, ni fundamento. Imagínense ustedes los Colts. Ya ni siquiera piensen como Niners. Piensen como los aficionados de los Colts. Se trajeron... A un coreback y se la jugaron con un coreback lesionado que ya traía su historial de lesiones, ¿no? y aún así se la jugaron con el señor Carson Wentz. Y <risas> perdón, se les lesiona. ¿Ustedes creen, así neta, eh, que los Colts van a vender más por otro coreback que también tiende a lesionarse? No, no sé, sea, ahí se las dejo de tarea, ¿no? Pero yo, yo, yo Pablo, yo no creo que, que, que estén tan, tan, tan, mejor no digo, que estén tan tontos los, los Colts como para hacer un movimiento así, ¿no? Y a Shanahan me parece que no le interesa. Muy a pesar de todos, creo que Garopolo todavía, todavía podría valer, una primera ronda, ahora habría que ver qué tan, qué tan buena sería una primera ronda Porque imagínense que los Colts dicen que nos dan una primera ronda por Garoppolo Bueno, pero qué pick global sería esa segunda ronda, esa primera ronda el siguiente año Los Colts, salvo Wentz Mira, los Colts de todos modos van a encontrar a alguien que les pueda hacer el par ¿no? o sea, Igual se trae a un Fitzpatrick, se traen a alguien que les pueda ayudar Igual hasta sacan a Capper de, del retiro, no lo sé, hay opciones tienen una gran defensa los Colts y tienen un ataque muy bueno. Entonces los Colts probablemente, con un coreback que más o menos les ayude, pueden llegar a playoffs. Estamos hablando de que el siguiente año los Colts tendrían un... A salvo, no sé si tengan alguna ahí ya arreglada por algún trade. La verdad no estoy muy, inter, muy, muy, muy interesado, muy informado de... De los Colts, ¿cómo están su situación para el siguiente draft? No sé si tengan alguna ya de primera ronda, pero si no, estamos hablando de un, de un pick 20, del 20 al 25. Les late. Entonces, San Francisco cambiará a, a, a Garópolo por un pick tan alto, aunque sea de primera ronda, para traerte que? Coreback, ¿no? Porque ya lo tienes, ¿no? O sea, ya apostaste y vendiste mucho por Lance. Entonces, pues, ¿qué buscarías? Corredores hay, receptores hay, ala cerrada hay, línea hay. Eh, Linebackers hay eh, Frontal hay tal vez perímetro Pero cambiar un coreback por un esquinero Que puede llegar en el pick 25 Tampoco es tan rentable O sea, por donde lo quieran ver Creo que no tiene ningún tipo de Lógica, ni fundamento Ni, ni siquiera nada esta, esta, esta, esta noticia, ¿no? Entonces, pues no No le crean a los Pedro Solas Del Facebook ni del... Ni del... Ni del Twitter, ni, ni del Instagram ni esas cosas, ¿no? Estos, estos hypes que se avientan, entonces, no señores, Garoppolo va de inicio en la semana 1, eh, Lance estará ahí atrás esperando su oportunidad, esperando aprender rápidamente y pues veremos cómo, cómo se desarrolla todo esto. Eh, pero bueno, esto es lo que ha pasado Estas son las noticias que están pasando en los training camps de San Francisco Este martes ya empiezan equipados Crucemos los dedos, crucemos los dedos Porque ya eh, no se lesione nadie Porque todas las rehabilitaciones lleguen a buen puerto Porque podamos ver a los San Francisco sanos y salvos En la semana 1 de la temporada regular Y vamos a empezarlos a ver ya en, en, en la pretemporada del próximo 8 de agosto, señores Estamos a nada ya de ver a los Niners eh, y, y yo estoy más que feliz con todo esto Además estoy muy feliz señores porque gracias a todos ustedes Al apoyo de todos ustedes, de toda la banda Niner Este canal ya llegó a los 5000 mil suscriptores Ya somos 5000 Y yo de verdad de todo corazón estoy muy agradecido con todos ustedes Por, por, por es, formar parte de esta, de esta bonita familia de, de los Niners de Canal 49 ¿no? Una de tantas, hay muchas comunidades por ahí, hay muchos grupos eh, fans, eh, oficiales, no oficiales, eh, de amigos, de cuates por toda la república. Hay quienes hacen sus, sus, sus lives, ¿no? Como los carnales de, del Gold Rush México, como los carnales de, del Empire Jalisco. Eh, y, y yo la verdad es que pues, solamente formo parte de... o me considero que formo parte también de toda esta comunidad. Yo lo hago por este medio. Y, y la verdad es que estoy muy feliz de, de contar con el apoyo de, de, de todos ustedes, de los que llevan desde que éramos... 50 hasta los que se siguen uniendo en, en, en, recientemente al canal y como se los prometí pues va a haber regalos, no va a haber, va a haber sorpresillas, no son tampoco es acá la gran cosa, no <risa> pero es de mucho corazón lo que les voy a regalar, eh, ya, ya les diré cómo va a ser la dinámica que la pienso hacer eh, previo al primer partido de la temporada regular. Eh, por lo pronto, pues sí, les tengo que informar, ya les había yo dicho la semana pasada, estoy eh, en remodelación del canal, entonces este jueves no va a haber canal 49, no, repito, este jueves para que no se vayan a sacar de onda, este jueves no va a haber canal 49 porque vamos a estar en reconstrucción, pero voy a subir por ahí algo para que, que lo puedan ver, ¿no? Este, para no dejar como sin contenido, ¿no? Eh, el canal, pero no, como tal, canal 49 no va a haber. Eh, no sé si va a haber eh, también Franchise Mode, espero yo que sí lo pueda hacer, pero tengo que, tengo que trabajar a marchas forzadas para dejar todo esto bien para el inicio de esta nueva temporada, de la cual espero muchísimas cosas, pero bueno, se viene otra nueva etapa, un, otro nuevo, más en este 75 aniversario de los Niners, pues vamos a hacer, tratar de hacer algo, si eh, no sino diferente, algo nuevo para los Niners en este canal, y, y ya saben, eh, en agradecimiento por los 5,000 suscriptores, pues vamos a regalar ahí algunas cositas para algunos de ustedes. No ya iremos, ya les explicaré algunas dinámicas que haremos previo al primer juego de temporada regular de los 49 de San Francisco. Entonces síganse pendientes del canal, el jueves por ahí subiré algo. Y este, pues bueno, ya saben que este podcast lo pueden escuchar ahí en, en iBox y en Spotify, les dejo los links en la descripción. Eh, ya saben que estamos en las redes sociales Como Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram y próximamente Twitch Que es yo creo donde voy a empezar a hacer eh, Algunos contenidos del Madden ¿no? Porque ya viene el Madden 22 también Ya lo estoy esperando eh, Y pues espero que, que esté bastante interesante con los nuevos jugadores eh, Y pues bueno Suscríbanse al canal ¿no? Eso es bien importante Suscríbanse a este canal Activen la campanita de notificaciones Que está ahí abajito para que en YouTube, o acá bajito, no sé de qué lado está, pero por ahí está la campanita, y si ya la habían activado revisen que siga activada, porque luego YouTube la, la desactiva, no sé por qué este, y ahí pues ya les avisa cuando subo mis nuevos videos, ¿vale? Les mando un abrazote a todos mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben ¡Go Niners!